¡Hola! Bienvenidos a Reportando Animados y kai y esta vez vamos a presentarles una nueva serie que está en producción y a sus realizadores. ¡Aquí vamos con CYBERDANCE! Bueno, CYBERDANCE es una serie animada en 3D que consta de 8 capítulos en su primera temporada. Es una serie que trata de baile. El baile es una de las premisas de, de este proyecto como tal. Es una serie que está diseñada específicamente para adolescentes y jóvenes, se toca el hip hop, se toca eh, la salsa, el merengue, la disco, un poco retro, se tocan varios géneros, ¿no? de eso, pero sobre todo ¿no? lo que queremos resaltar como tal es la música cubana. Yo estoy haciendo la dirección general, pero esto es un proyecto que podríamos decir que es de mucho equipo. Yo lanzo una idea y esa idea va cogiendo cuerpo y otro coge y le va poniendo un, un, un poquitico más y el otro va agregando también otras ideas eso es lo que conforma la idea en general o sea, es un equipo bastante genial o sea, no voy a mencionar nombres porque mencionar nombres siempre se te va a quedar a quien fuera y todo el mundo ha aportado para que realmente lograr la calidad de lo, que, de lo que se está viendo, ¿no? Hola, soy Ángel y trabajo en los estudios de animación eh, de ICAI como, como animador 2D, 3D y también como diseñador. Estoy en este proyecto desde su inicio y he estado involucrado en varias fases de su realización como storyboard, eh, diseño de personajes, eh, texturización. Cada uno de estos procesos ha sido una experiencia bastante desafiante para lograr una calidad en, en visual. Eh, He tenido que aprender y emplear conocimientos que he ido acumulando durante estos últimos 11, 12 años. Ahora mismo me encuentro dirigiendo la animación y es una, es una responsabilidad muy grande porque de mí depende el resultado del acabado visual de los trabajos de las personas que están involucradas en este proceso. Somos Sergio Madrazo Sosaín y Andrés Al Aljo y Reyes. Eh, animadores del equipo de CYBERDOWN. Había que lograr una animación muy cercana al realismo. Las danzas que se plantean aquí eh, son complejas. Fue un reto lograr que, que, esa, que esas animaciones fluyeran, se vieran... Eh, hubieron muchos eh, ajustes, vamos a decir, donde se arreglaban para que quedaran lo más eh, convincente posible. Hola, un saludo para, para la gente del ICAI, estamos reportando aquí en la oficina del segundo piso, oficina de Ciberdance. Aquí estamos haciendo la, la serie esta llamativa que a todos nos, nos ha gustado, de baile. Soy el encargado de la parte visual, de la fotografía, los renders, bueno, todo lo que pasa después de la animación y eso. Eh, nada, Mi nombre es David Rodríguez y espero que, que les guste. ¿Vieron cómo está? Ja, pues a esperarla, nos vemos en un próximo encuentro para seguir promoviendo nuestras producciones aquí en Reportando Animados y Kike.